Este es para depositar, es darle en depósito, listo, aquí le damos recargar cuenta Aquí en este, en este le vamos a colocar el monto con el que vayamos a recargar, si es con Visa o Mastercard Listo, aquí los datos de su tarjeta, su código de seguridad y el monto que van a recargar Listo, con Skrill, podemos hacer un monedero virtual, las comisiones las puedes recargar en tu cuenta también también tenemos medios presenciales, vía baloto soluciones red 472, Efecti, da vivienda. También puedes depositar el dinero en Bitcoin. Importante verde que aquí se puede tardar de 1 a 24 horas. Aquí de 1 a 2 días y estos 3 instantáneos. También tenemos otros medios de pago, Neteller, play Muy, muy importante. Entonces, como pueden saber, el mínimo a invertir es $10. Entonces, si le das menos de $10, no vas a poder invertir ni depositar. Súper importante ahora para poder hacer retiros debemos irnos acá en retirar fondos y directamente nos va a aparecer esta página listo vamos a darle en esperamos que cargue listo esperamos que cargue muy muy importante para que tengan en cuenta esto esperamos que cargue y aquí directamente nosotros vamos a poder tener el resto de la información listo entonces importante que ustedes escojan el monto con el que van a retirar ya y aquí le dan retirar fondos listo en el mismo medio con el que depositaron, luego de haber retirado toda la cantidad con la que empezaron, así mismo van a poder retirar, ¿listo? Eh, si deposita, depositaste con tarjeta, es la misma forma en la que puedes retirar, no hay otra forma de retirar, ¿listo? Aquí como pueden ver, si no he utilizado todo el dinero de la tarjeta, sencillamente no voy a poder retirar, ¿listo? Entonces aquí vemos los retiros que he hecho. Listo, importante que se pueden tardar de 2 a 9 días Listo, entonces tienes aquí tres retiros gratis Como pueden ver, tres retiros gratis en los cuales me queda uno al mes Listo, importante chicos que tengan en cuenta esos retiros gratis Para que no les cobren comisión Así de sencillo es como nosotros retiramos nuestras comisiones de IQ Option Y depositamos dinero Recuerden que lo más importante chicos es la educación Dios los bendiga